¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Brian Spectre o Spectre Brian, como ustedes queráis llamarlo. Yo les enseño un nuevo vídeo de FIFA 20, el primer vídeo de FIFA 20, porque ya lo tengo, porque soy un <risa> fucking... amo ah, no, una no, broma chavales. Ahí está mi plantilla de mierda, acabo de empezar, así que tranquilos, no tengo nada todavía que enseñarlos. Pero bueno, chavales, hoy les enseño cómo ver la plantilla de tu amigo y cómo jugar contra un amigo tuyo que viene a tu casa por ejemplo y a jugar ahí contra sus plantillas no es muy simple tenés que ir amistosos a jugar amistosos y, y ya está y ya está así de simple tienes que coger la primera opción vale la tercera es para jugar contra un amigo online plan él en su casa la segunda es un jugador online aleatorio que no sea tu amigo y la primera es la que estamos buscando de ver la plantilla de tu amigo y todo eso le he puesto música de fondo por el copyright de fifa 20 así que no os preocupéis vale es por eso simplemente no puedo poner la música de fifa pero bueno eso es la única mala noticia que tenemos porque ya podemos ver las malditas plantillas de los amigos porque mucha gente duda de si se puede o no y obviamente que claro que se puede ¿ver amigos y ahí está vale tenemos que poner el clásico como si fuéramos a jugar contra la máquina Ahí está nuestra plantilla, le damos a continuar y ya está. Cogemos, eh, ponemos listo y buscamos el equipo de nuestro amigo. También está el de equipos reales, como el Atlético de Madrid, por ejemplo. Mirad la plantilla, ahí Feni, Morata, Lemar, Tomás, Coque, Saúl, etcétera. Bueno, no me da tiempo de verlo, pero eh, todos los del Atlético de Madrid reales, ¿vale? Y aquí están mis amigos, por ejemplo, cojo fútbol club, yo qué sé. Eh, podemos verlos aquí esta plantilla que también acaba de empezar el chaval. Es que obviamente van a estar todos empezando Aquí vemos otra plantilla de un amigo Ahí está, normalito también Y podemos ver cualquier cosa, ¿vale? Y si un amigo viene a tu casa, simplemente tenéis que poner los dos mandos Uno para el local y otro para el visitante Y ya está, jugáis contra la plantilla de tu amigo, ¿vale? Aparte de tus amigos, se puede ver también de los mejores del mundo, ¿vale? De plantillas de comunidad este de aquí no tiene tanta plantilla Pero el que le voy a enseñar dentro de poco <ríe> sí que tiene amigos, bastante ¿eh? Aquí está eh, Por ejemplo vamos a poner el de Roma Y mirar este equipazo Cristiano, Geeks, Naikolan, Firmino, Bruyne Y etcétera. No voy a decir todos tampoco eh, 187 creo que pone ahí No lo veo muy bien Pero bueno chavales ¿Veis que sí se puede? Este es... El consejo, el glitch, el truco, como ustedes quieran llamarlo, o el consejo, el tutorial, mejor dicho, yo diría tutorial de cómo ver la cantidad de los amigos. Si no habéis dicho esto, nos vemos, adiós.